Bueno, pues ya estamos una vez más en vivo y a todo color con ustedes. Así es. Y como siempre que estamos aquí, somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal y Rafael y Cavazos Rafael Cavazos. Estoy contento de estar aquí con mi amada esposa en este día, en esta hora, Amén. en este momento, para dirigirnos a ustedes, mis amados. A, a ti que nos ves, todos. tú que nos escuchas pues Y que te ha gustado estar con nosotros en este espacio, en este programa Nosotros le llamamos programa ¿Por qué? Porque creemos así, sinceramente creemos que uh -huh. esto lo hacemos como, como un programa más y bueno, Así ya tenemos es. aquí a, a, a nuestra amiga y hermana Mar Chávez. Mar, Dios te bendiga, Mar. Bendiciones. Un abrazo, eh, bendiciones. Fíjense que tenemos hoy un tema bastante, bastante bonito. Muy eh, bueno, muy, muy, muy interesante. A, ayer eh, que celebramos el Día del Padre uh -huh. en, aquí y en México creo también. Eh, ya estamos tantos años acá Que ya no sé si también allá lo hacen o no Pero creo que sí, ¿verdad? Eh, sí, lo, sí, lo, claro, lo claro Y eh, no subimos nada ayer a, no, a, nos, nos salimos de, de, de la computadora Y del teléfono y nos todo Nos olvidamos de todo <risa> Así es y Fuimos invitados a una casita Que estaban... Dedicándola, pues, al Señor. Y cuando llegamos, wow, la casita. <ríe> no, no, una, una, una casita, residencia, una, una mansión. No, una mansión, sí. Preciosa, este, preciosa. Total, ya entramos, nos fuimos ahí al patio. No, la alberca parece olímpica. Eh, tiene alberca ahí Auri y Arturo que qué va. Eh, así es. Y tomen un par de fotos nada más. Así, de, de, viendo la panorámica de, del mm -hmm. patio. Sí. Porque la casita que tienen la tienen en un acre y cuarto. Un acre y cuarto. Okay. No sé cuánto será en México, la verdad. Pero eh, es muy amplio Una casa regularmente aquí en, en Estados Unidos, en, en un buen barrio, pues es de un cuarto de acre, eh, un tercio de acre. Para que quede de, amplia, sí. Una, una de okay. las casas de los hijos de nosotros tiene un tercio de, de acre. Pues ese es terrenito es dos veces más grande. Uh -huh. Y un poco más Y bueno, pues llegó el momento eh, Así es De tomarte los alimentos uh -huh. Y me invitan a mí a, a hacer la, la oración Para tomarte los alimentos Bendecir la casa Y yo aproveché para bendecir La casa Porque éramos la primera vez que había una reunión en y ese, no éramos más que la pura familia. En ese lugar. Sí. Este. E, era es. la familia de, de, de nuestros hijos y los dueños de la casa, cuñada de, de la nuera. O no. de, de una Así de las nueras. Sí, sí. ¿no? Entonces, este. Pues ya. La pusimos en las manos del señor, la. La residencia, porque es una residencia, la, la realidad. Y luego dimos gracias por sus alimentos. Y Así dimos es. gracias a Dios por ser nuestro Padre Celestial. Así es. Pero son más preciosas las mansiones celestiales que el Señor está preparando. Ya está preparada, sí. Así y, es. Y por otro lado, eh. Pudimos platicar un, un rato por ahí con algunas personas que después uh -huh. llegaron de invitadas con, con nuestra hija, este, nuestra única hija. Sí, sí. Y bueno, pues uh, pudimos participar un poco de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y nos da gusto, pero no quiero dejar pasar más el tiempo porque quiero felicitar a todos los padres de aquí y de allá y de donde quiera que puedan así celebrar esta fecha es, así es, les deseamos Vaya muchas, muchas felicidades un nuestro abrazo. Cariño, nuestro abrazo que el Señor les bendiga les prospere, pero sobre todas las cosas que busquen del Señor así es, y tenemos un tema tenemos un tema que considero que precioso así es ayúdenos a, a entender este, este tema y le quisimos poner por título un momento de reflexión. ¿Qué tipo de tierra eres? O somos, si quieres tomarlo ah. de esa manera. ¿Qué tipo de tierra somos o qué tipo de tierra tú eres, mi amado, mi amada? Así es, eh, así es. Gracias, Mar, uh -huh. por la, la bendición. Este... Así es, Dios te bendiga, Mar. Pero la, la pregunta es, ¿qué clase de tierra somos o eres? Sí, porque hay, hay varios tipos de tierra. Y para ir vamos a, a ver un pasaje bíblico si nos lo permiten, que se encuentra en el Santo Evangelio de su Mateo, en el capítulo 13. Y es una parábola que, que el Señor Jesús da. Uh -huh. Y te queremos quiero mostrar tal y cual es como viene aquí en las guerras escrituras en esta versión de la Reina Valera de 1960 que es la que yo Normalmente utilizo ya de muchos años. Uh -huh. eh, Así y, es. Y mi mejor lectora. Porque no, no te puedo pedir a ti que lo hagas. Pero aquí tengo a mi amada esposa que siempre bueno, me, me apoya y me ayuda. Gracias, gracias. Al y señor. ahí en el verso 13, digo capítulo 13, verso 1 de según Mateo. Así, ah, no, nos dice hija? de esta manera este, la parábola del sembrador. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Fíjate que qué hermoso, ¿no? Sale de la casa, pero escoge un buen lugar. Se va junto al mar. Junto al mar, así es. Se va junto al mar. Eh, nosotros estábamos a, ayer frente a un pequeño mar ahí que quiera esa al, al, alberquita, ¿no? <risa> este, sí. La, la, Enorme, enorme, enorme, pero, no, sí, pero sí, sí sí estaba grande Sí, muy bonita Este y, Pues nadie se bañó No, no, no Solamente, No era para, para irse a bañar ¿eh? No, no, era medio en punto <risa> Claro pues, Estaba muy fuerte Bien. el sol Y sigue diciendo ahí Y nos dice ahí el 2 Y se le juntó mucha gente Y entrando él en la barca Se sentó y toda la gente estaba en la playa Fíjate que qué hermoso, qué, qué espectáculo. Uh -huh. Eso se, se vaya a la orilla del mar. Pero pues se empieza a juntar la gente. Una agüita. Uh -huh. Sí. Y se empieza a juntar la gente. Y entonces ahí estaba una barca. Se sube en ella uh -huh. y la pone de tal forma, de tal manera, que él pueda. Dirigirse a la gente Sí Por un lado yo creo que el viento Le ayudaba para que su voz Llegara hasta El que estuviera más, más, más retirado. retirado Pero Bien el, el señor siempre usó Y no usaba micrófonos En, no. aquel, en aquel tiempo y se le, Porque no existía Se le oía, se le escuchaba muy bien De que le escuchaba, le escuchaba Y y el 3. Espera. Uh -huh. Y hay gente que... No sé, podemos estar us, utilizando aquí un micrófono, pero no toda la gente escucha. Sí. Oye, pero no escucha. No escucha. Uh -huh. No escucha. Y, y hoy había eh, un comentario eh, de que hay mucha gente que oye, pero que no escucha. Uh -huh. O sea, el oye quiere decir que Sí, eh, entra pero sale Entra en los por, sonidos Entra por el otro, sale por el otro <ríe> Pero no No capta el mensaje El mensaje Y ese es un, no, un, ese no, es un problema No lo agarra, no, no, no, no Se le va Y como decimos los, los chavos ¿verdad? Hay que agarrar la onda <ríe> pues Y hay sí. quienes no agarran la onda Por más que oyen Pero no escuchan Uh -huh. Y el no escuchar es no poner cuidado, atención, atención y tratar de discernir sí, claro. lo que se está comentando o lo que se está diciendo. Así es. Y por eso el Señor Jesús usó mucho las, la cuestión de las parábolas. Las parábolas, sí. Uh -huh. Y entonces ahí en el verso 3 dice: Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Ok. Ahora, me gusta esto. Esta parábola está hablando de que tiene que haber una buena tierra. Sí. Uh -huh. Para poder sembrar la semilla. Así es. Porque un buen... Eh, agricultor. Eh, vamos a llamarlo así, agricultor o jardinero, decir, no, no tienes que ser ni siquiera un sí, buen... Claro, sí, claro. Que está trabajando la, la, la, tierra que trabaja para, la tierra para sembrar algo, poner, plantar algo. Entonces, no. se tiene que buscar la forma y la manera de que esa tierra tenga la calidad tenga la calidad y que esté, para que lo que siembres que esté suavecita, que, que pueda este, penetrar el agua y todo eso y que la semilla pues pueda germinar bien ahí, así es y dice bien lo que empieza aquí a, a decir así es y, y dice que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron ok que se comieron, la semilla ¿Por qué? Porque al caer en el camino Está diciendo que, que esa semilla no penetró en la tierra Exacto Entonces uh -huh. al no penetrar No se hundió en la tierra uh -huh. Entonces al no penetrar en la tierra ¿Qué pasa? Pues vienen las aves Y se la come Y se la come uh -huh. sí. Entonces por eso la, la pregunta es... ¿qué, ¿Qué tipo de tierra eres o, o somos? Ajá, ajá. ¿O somos o eres? Claro. Ya desde aquí empieza a poner cuidado... Y yo quiero que escuches. Uh -huh. No nada más que estés oyendo. Porque... Poner la atención de vida. Eh, exacto. Porque yo me doy cuenta aquí... En, eh, en, en el equipo que tenemos... Que entran y salen Entran Ajá. y salen las personas Sí ¿Qué pasa? Que muchas a lo mejor son Tierra dura Como uh -huh. la del camino uh -huh. Sí, sí, como ¿Por la Porque camino. como es muy transitado Entonces la tierra se endurece No no no puede penetrar, no, se queda encima e e Exacto Se queda encima e Entonces, por eso la pregunta ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Cómo es tu tierra? O sea, es una tierra donde se puede sembrar para que pueda haber fruto. Mm. O simplemente bueno. es algo así como esa tierrita del camino. Sí. Que no le entran ni las balas como dicen en, en un dicho por ahí. Sí, sí, okay. sí. Verso Entonces cinco. parte cayó en Pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía eh, profundidad de tierra. Ok, aquí estamos mostrando otro tipo de tierra. Ahora imagínate una tierra donde hay mucha roca, mucha piedra. Eh, uh -huh. Cae ahí la semilla, pero como hay mucha piedra, Ajá. No, no, no, no, no. La, la semilla sí alcanza a agarrar un poco no, de tierra. Pero no, no echa raíz. Y sale la, la, la, la matita ahí. La plantita. La plantita. Y se muere. muere. ¿Por qué? Porque no penetró lo suficiente. No penetró para, para, para arra arraigar la, la raíz, sí. Ajá. Uh -huh. Y se muere. Entonces, sí. pues esa es la pregunta. ¿Tú qué tipo de, de tierra eres? Uh -huh. Porque si sí. tu tierra es como la de nosotros, pues qué bueno porque... Te invitamos a que tú también hagas lo mismo que estamos haciendo nosotros. O mejor, decir claro. si es que tu tierra es más fértil. Claro, claro. Porque no estamos diciendo que nosotros somos los más fértiles. Simplemente no, no. aquí estamos como, como un ejemplo de lo que tú también puedes hacer. Sí, hay mucha gente que, que lo entiende y lo, lo puede hacer. Y entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta qué clase de tierra somos. Uh -huh. Amén, amén. Así es. Si nuestra tierra es fértil, o es una tierra dura como la del camino, o estamos entre las piedras. Entre las piedras. O tenemos piedras en nuestra tierra. Uh -huh. De tal forma que la semilla no va a tener ningún resultado. No, no va a tener ¿verdad? resultado, no. Es no. como estas palmas que se ven aquí. Fíjate nada más de ahí, cuánta palma hay. Uh -huh. Cuando la tierra es fértil. ¿Crecen porque crecen? Crecen, crecen, así es. Y las palmas normalmente están en las playas, normalmente. Sí. Y aún así, bueno, lo, en los desiertos, y aún así, llegan a, a crecer y en cantidad como la, uh -huh. la que veíamos ahorita. Sí. Ok. Entonces, aquí la, la importancia es saber nosotros, tenemos que estar no solamente oyendo, sino escuchando Escuchando. El, el, lo que Dios quiere decirnos a nosotros, a cada quien en lo personal. En lo personal. A mí en lo personal, Amén. a mi esposa en lo personal poder y a ti en lo personal. Poder discernir bien. Exacto, exacto. Uh -huh. No solamente estar oyendo. Eh, vos, vos, yo les he dicho muchas veces, no me den un me gusta si no lo comparten. Uh -huh, uh -huh. Porque si lo comparten, ¿quién decir que te gustó? Y estás compartiendo lo que te gustó. Claro. No claro. nada más por, por inercia. Ay, le voy a poner un me gusta para un que para pa que sienta bonito. No, yo no siento bonito por un me gusta. <risa> me siento más, más bien cuando alguien comparte un video. Claro, claro, ¿Por es qué? Que... Porque me puedo dar cuenta que a esa persona le gustó lo que lo que lo que vio y escuchó. Claro. ¿verdad? El, el, okay. La reflexión. Pero el eh, 6 dice, pero salió el sol, se quemó. Eh, porque no tenía raíz, se secó. Fíjate, qué, qué, qué, qué no tremendo. Raíz, se secó. Ahorita hablamos del desierto, de, de las palmas que, que uh -huh. nacen en el desierto. Pero salió el sol, se quemó. Y porque no tenía por no raíz? raíz, se secó. Se secó. Porque no tenía raíz, se secó. Sí, no no, no iba a tener vida para poder seguir este, viviendo esa plantita. Se necesita que tenga vida y para que tenga vida, pues necesita tener la tierrita y el agua para que pueda crecer. Sí. Una buena tierra. Entonces, si tu tierra es fértil, con toda seguridad, que este mismo pasaje, a lo mejor tú lo vas a poder platicar mucho mejor que nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya tienes una idea de qué puedes hacer. Sí. Eh, Aparte de que lo, lo puedes ver en la escritura, que te dé luz a, a, y sabiduría el Señor, ya estás teniendo una idea de qué también tú puedes hacer. Un agricultor lo, lo puede explicar muy bien, porque creo yo es su especialidad. Ajá. Pero si no están agricultores, entonces ya nos metimos en un problema. <ríe> bueno, un agricultor no. de, de toda la gente que escucha, ¿no? No toda la gente nada más simplemente no. trata de hacer lo que estamos haciendo. Claro. Pero a lo mejor. Uh -huh. es, es como por ejemplo, eh, en, en las universidades, uh -huh. los maestros que enseñan arquitectura, ingeniería, o medicina o cualquier X, que, eh, que carrera, ¿no? Uh -huh. Los maestros, los catedráticos que están ahí, ¿no? ¿cuál es el propósito? De, pues que sus alumnos salgan mejor que ellos. Claro, claro, porque se necesitan eh, maestros para continuar eh, la carrera. E exacto. Entonces y que vayan a las maestrías, que vayan a los doctorados, a que las vayan especialidades, sí, claro, claro. Eh, no es como ciertos individuos que hay por ahí, <risa> no. Que, que no quiere que nadie se prepare, <risa> no que nadie progrese, oye, oye, qué que tontería eso. Esa ¿no? es una mentalidad bien reprobada. No, no, pues bien, bien repro reprobada. No, no. Entonces, eh, eso es lo, lo, lo importante, yo sí quiero que tú que, que, crezcas, que te, amén, que te amén, fortalezcas, sí es. que, que tu tierra sea bien fértil, ¿para qué? Para que des mucho fruto. Sí, amén, amén, claro que sí. Imagínate es ese que tu propósito. tierra produzca y dé fruto en abundancia. Me acuerdo ahorita de, de, de, del, del durazno que tiene nuestro hijo en, en su casa, ah, ahí sí. en su patio. Sí, sí, sí. Oh, qué durando para <ríe> dar fruto da mucho da mucho fruto está en muy buena tierra Ay, el, la, sí. la, el, el, la fruta se cae y el agua no le falta así es de la cantidad enorme que, en... que tiene mucho mucho se cae no todo. no no no increíble así entonces imagínate mi amada imagínate mi amado dios usando tu vida para dar fruto uh -huh. Por eso, te pregunto, a, a, como dicen por acá, guachale, <ríe> mira, ¿qué, ¿qué clase de tierra tienes mira, tú? Mira, observa. Observa, tú mismo, tú misma. Si quieres, parte frente a tu espejo y mírate a ver mira. qué clase de tierra eres tú. Si estás eh, entendiendo, estás captando, estás, o sea, estás discerniendo qué es lo que se está hablando, diciendo... Uh -huh. para, para poder compartirlo Miren, y, y les voy a comentar Algo, pero Que nadie lo, lo sepa Nada no, no más a ti te lo voy a decir que tú, tú, ¿Tú qué estás viendo? Una de las maneras más fáciles de saber Qué pasa Es Páginas como esta A donde nos estás viendo Fíjate Qué pone cada quien en su en su página Ajá. y aquí le dan un me gusta y te vas a dar cuenta pues que le pone me gusta a prácticamente a todo lo que le ve a todo lo que ve y muy poco lo comparte lo que le gusta porque llevaba un mensaje que era real genuino sincero uh -huh. Y que le puede hacer crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque a veces la, la, la gente pone, y esto lo digo, y ojalá que me escuchen muchos pastores. No pongan lo que se comen eh, ahí en el, cuando van al restaurante, hombre, por favor. hasta Sí, no, no, no es. No es. No, no, es no lo correcto, es por ahí. No, no es correcto. A, a veces ponen unos platones que. Que si, bueno, este no hace que estar comiendo. Sí, no, no, es. De verdad. O, ok. O, o bien cosas curiosas o chistosas. Chistosas. Y eh, que pues les encanta que les digan sí, que, que les gustó. La, la, la, gente, la gente está en eso precisamente, en, en lo atractivo, en lo chistoso, en lo que se ve bonito, eh, en las cuestiones eh, sociales pero en las cosas espirituales oh, y no le sacan la vuelta. Ahora. ¿Sabes qué necesitamos? Ser creadores. ¿Cómo es una persona creadora? Sí, no. Una persona creadora es como eh, agarrar una Biblia, vamos, porque la tengo aquí en la mano. Uh -huh. Busco un pasaje bíblico. Le tomo una foto. Yo le tomo una foto. Uh -huh. Y la pongo. Eh, eh, esa foto. Eh, eh, vamos a decir. En una página como esta. Y puedo poner allí. Uh -huh. Un pequeño mensaje. Extraído. De la palabra. De la palabra. Uh -huh. Uh -huh. No que. Algo que copiaste. Y pegaste. Porque eso no tiene ningún chiste. Uh -huh. O bien, si te gustan manejar un poquito la, la cuestión del internet y te gustan uh -huh. algunos programas que, que te pueden ayudar para tú o hacer... hacer un, la creación. U, u, una creación, sí. Uh -huh. Así es. Hacer una imagen ahí que, que, que sea bonita, agradable. Eh, ya sea, una nube, una, un, una montaña. Un sí, alcohol, al, algo. Eh, que se vea tan bonito. Cualquier Atractivo. cosa que, que tú le puedes tomar una foto y pone tu sello. Uh -huh. A ver, poner tu sello es poner tu mensaje que tú quieres uh -huh, uh -huh. y no nada más uno que copiaste y pegaste. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque eso no es un criador, es un copiador. Uh -huh. Es un copia y pega. Sí, sí. Y esto no... Puede tener resultado. Pero hay quienes se dedican exclusivamente a eso porque ponen sus páginas para ganar dinero. Sí, ahí están ganando centavitos, centavitos, centavitos. Poco a poquito, pero... Pero no lo hagas por dinero. Uh -huh. Hazlo porque te nace poder, sí, poder servirle al Señor. Poder servir. Para Nosotros para no, no, no tenemos... Eh, no, o, podríamos hacerlo si quisiéramos, pero no ya tenemos tantísimos videos que pudiéramos muy bien eh, monetizar pero no, no me interesa hacer eso uh -huh. no me interesa sí, no, yo no. prefiero que Dios me supla uh -huh. de otra manera y no hacer negocio con lo que yo predico, con lo que nos hablamos, sí, con lo que sí, nos sí, com sí. compartimos y tengo muchas reflexiones eh, eh, no, no, no sí, sí. Ol, olvídense. Entonces, pero también es cuestión de que mi tierra no permite, o sea, mi mente, mi corazón no me permite que yo haga negocio con eso. sí es que este... así somos y, y no queremos cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque si hay gente que se dedica a eso y gana buen, muy buen dinero. Sí, Son hay... centavitos que le dan por, por cada Me gusta O por cada anuncio que pusieron allí Pero A veces se hacen de millones Sí Sí porque okay. pues, O sea lo que Lo que tenemos Lo que somos Lo que el Señor nos ha dado Porque todo todo esto lo ha dado el Señor Amén. Entonces lo que recibiste Es de gracia De eso lo hay que darlo de gracia entonces, amén, que que eso te es, sirva como un ejemplo o, o como una idea de lo que nosotros hacemos. Nosotros sí, no lo hacemos amén. por negocio. Me interesa así que tú es. nos veas, escuches y lo compartes porque te gusta lo que estamos amén. haciendo. Así es. Y punto. Así es. Y hasta ahí llega. Hasta ahí. Y si a ti te gustó, quiere decir que estamos haciendo el trabajo del Señor. Amén, amén. Por sí, eso porque... te digo, compártelo entonces. Ok. Así es. Entonces, Vamos a continuar pero... para terminar el 8 parte cayó el 7 parte, y parte cayó entre espinos y, y los espinos crecieron y, y lo ahogaron ajá. pero bueno es que cuando dice habla ahí de los espinos ajá, ajá. es la hierba mala la hierba que, mala que no deja crecer que no deja la semilla buena entonces tenemos que tener cuidado dónde estamos poniendo la semilla yo espero que esté cayendo en una buena tierra uh -huh. que es la tuya. Aprovechala. Así Aprovechala es. para que tu tierra produzca. Y al producir tu tierra eres tú la persona que está produciendo. Sí, así es. Tú crece uh -huh. y comparte. Aprende y enseña a otros. Amén, amén, amén. Imagínate que, eh, lo que decía desde, de, en las universidades. Sí, todos los maestros que están ahí, que son médicos, que son abogados, que son ingenieros, que son arquitectos, que, que, la, la profesión diferente. que tengan, uh -huh. pues, contadores, en fin, hay, hay muchas especialidades. Sí, sí, sí. Que ellos no compartan lo que están haciendo o, o que eh, sí, no, no pues, quieran que, que nadie aprenda más y que ahí, no se más que ellos. Ahí se estancaría todo. O sea, Exacto. tienes que compartir, tienes que enseñar, tienes que educar, tienes que, que hacer un, muchas cosas para que las generaciones que vienen tam, también, también salgan adelante. La, claro. Y es lo sí, que yo sí, quiero. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros tiempos limitados. Y me refiero a, a la vida. Todas tenemos cosas tiempos limitados. Tiempo. Porque no somos eternos aquí. Vamos. Sí, vamos de pasada. Vamos, vamos de pasadita. Y esperamos muy pronto poder estar allá con el Señor. Y no me estoy refiriendo que ya me quiero morir. No, no, no. Si, simplemente no. que la venida señor, que el Señor que estemos venga. listos y preparados. Uh -huh. Amén. Para que Él nos Amén, amén, él. amén. Perdón. Así okay. es. Pero dice, pero parte cayó en, en buena tierra y dio fruto. Eh, ¿Cuál asiento.? Cual a 70 y cuál a 30 por uh -huh. uno, y el que tiene oídos para oír, oiga, uh -huh. oiga. Ajá. Así es. Me, me gusta lo que puso Mar. Dice: todo es o sea, porque es lírico. Sí, sí. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Me conviene claro. Claro. Entonces. Gracias, Mar, por compartir también este ese pensamiento. Así es. es. Es bien importante que, sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Claro. Pero hay que hacerlos de la manera más correcta, más prudente que el señor y nos, de más edificación. Nos dé el, el, el entendimiento, el discernimiento y el, el Señor nos guía y nos capacita para saber qué sí y qué no. Por eso es muy importante conocer al Señor. Ajá. Su Espíritu Santo nos guía, nos capacita, nos instruye a toda verdad. Así es. Entonces, ya para terminar, uh -huh. ocho y nueve. Uh -huh. Pero parte cayó en, en buena tierra y dio fruto. cual a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a treinta por uno? Y el que tiene oídos para oír, oiga. Ay, el tremendo. que tiene oídos para oír, oiga. E imagínate, lo que tú hagas que te pueda da, dar resultados uh -huh. en tu tierra. O sea, la pregunta era para ti: ¿Qué, qué, ¿qué tierra tienes? Así es. Dice eh, aquí: pero aparte cayó en, en buena tierra uh -huh. y dio fruto, ¿cuál? A ciento, a sesenta y a treinta. Y cuál a treinta por uno. Uh -huh. Imagínate. Así es. Qué hermoso es que lo que tú hagas, que lo que nosotros hagamos Así es. y lo que haga todo el mundo pueda tener resultados al 100, al 60 o al 30. Uh -huh. Pero que no se muera esa semilla, sino el, es. algo de fruto. Amén. Ese es el punto, eso es, es. Lo, lo, lo importante. Así es. Entonces, viendo ahorita al, al, al, al versículo que nos está compartiendo Mar. Uh -huh. Todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, lo mismo pasa con lo que hacemos nosotros en los medios. Así es. Muchas cosas podemos hacerlas. Uh -huh. Yo también puedo copiar y pegar y copiar y pegar y esperar que me den muchos me gustan. No trato de buscar fama. Por eso no, no, no, no lo hago. Sí. Eh, pero eh, hay satisfacciones muy grandes que se obtienen en la vida. Y, y les voy a comentar algo que aconteció. Este es un, un hecho real. Cuando Willy nos pl platicaba bueno, decimos Willy porque... Eh, un, desde, un, de, de cariño lo conocemos desde, desde un, niño. Sí, a un niño, un jovencito. Que ahora ya, sí. ya está casado y tiene familia. Sí, claro. Eh, y tiene un ministerio allá en, en México, sí. en, la, en la frontera. Uh -huh. eh, me platicó que él siempre se acordaba de nosotros porque en, en la oficina... ¿Dónde él va? A donde él va? donde él va. Uh -huh. en, en, en otra ciudad eh, sí. él es de Reynosa y va, va, va a otra parte sí. y ahí hay un cuadro con un pensamiento que nosotros hicimos hace uh -huh. ya muchos años sí. cuando teníamos la librería uh -huh. sí muchos eh, pues llevaban los, los, uh, las reflexiones y los ponían en cuadro y, uh -huh. y yo creo que a, alguien de por ahí llevó esa y ahí la tienen en, en un marco entonces, era un material que lo compartíamos en la librería y, y, ya, y fue a dar hasta allá. Uh -huh. Pero yo me vine a dar cuenta hasta hace poco que la damos con Willy. Teníamos años de, de sí, no saber sí, de, él. de Años teníamos. De lo, sí, claro, ¿Cuántos años? No sé, 20, 30 años de, de, de no saber sí. de él. que quiere decir que ya no es un chavito, es, ya, ya, ya es una persona ya que ya tiene familia. Uh -huh. Pero qué satisfacción es de que algo que habíamos escrito hace tantos años uh -huh. lo tiene en un cuadro in, en una oficina. Así es. Entonces, sí. mi amada, mi amado, esos son puntos buenos, interesantes e importantes. Imagínate que tú de lo que hagas, un día alguien te diga, oye hermano, oye hermano, fíjese que aquí o acá o allá, estaba un pensamiento suyo o de, una un, reflexión de un, suya. De un libro que, que Dios te dio Dios, la, la inspiración de hacerlo, un libro este a um, seis, seis pasos para... Seis pasos, pues, tiene una oración de una oración de Y eso lo, lo estaban llevando como estudio uh -huh. en, en Reynosa, en Iglesia Reynosa. Eh, luego nos dimos cuenta, bueno, pues gloria a Dios. ¡Gloria eh, a eh, Dios! Exacto. Pero eso fue ese, otro punto que, uh -huh. que estaban utilizando... Eh, en un templo eh, ese pequeño es. libro que escribimos también muy muy eh. muy interesante muy importante eh. este to, todo lo que hagamos en el señor es, es importante es importante fíjate que nos, nos me llama la atención aquí lo lo que dice aquí en el mismo capítulo en el versículo 16 dice pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así es. Y eso se puede repetir el día de hoy con lo que estamos haciendo. Así es. Un día alguien va a decir qué bueno que yo escuchaba a los hermanos cavazos. Gloria al Señor. Y que a, a los años alguien te puede recordar de, de eso, ¿no? Amén. Eh, y no porque te tengas que darte no, cuenta no, tú, o la, no. La honra y la gloria es para el Señor. Solamente para el Señor. para el Señor. La honra y la gloria. Entonces, pues para la él. pregunta era, y es, y ahí está. ¿Qué clase de tierra eres tú? Así es. ¿Qué clase de tierra eres tú, mi amado? ¿Qué clase de tierra eres tú, mi amada? Así es, así es. Si sientes que no tienes toda la inspiración de Dios, te voy a dar una recomendación y te va a ayudar. Nomás ponla en práctica. En práctica. ora a Dios y pídele sabiduría. Y con seguridad que te la va a dar y en abundancia. Pero pídesela al Señor. Dile, Señor, yo quiero hacer algo en su obra. Amén. Amén. Así y es. que no lo haga Por ningún interés económico Pero lo que se me dé Que otra gente lo pueda disfrutar Sí, amén amén Así es Y créemelo Que vas a recibir la sorpresa De que a alguien le agradó O se convirtió O le sirvió En el momento Que él o ella lo requería. Lo necesitaba, claro que sí. Claro Entonces, que sí. Hazlo, hazlo. Tú también puedes. ¿Por qué? Porque sí. todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Amén, ¿eh? Amén así es. No es lo que Filipenses. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me, for que me fortalece. Amén. Pues for fortalece en el Señor y deja que el Hacer. Señor te use. Amén. Punto. Así, así, así de fácil, así de sencillo. No tiene, como se dice, eh, mucha vuelta ciencia. de hoja. No, no, no tiene mucha ciencia. Nomás sí, hazlo, hazlo. Como... hazlo. Tú sí, también sí. puedes. créeme Tú también Mire, yo, yo no sé nada de esto. No antes. Nada más, este, pues sí, la, la disposición de, de, de, del corazón de la persona de, de querer hacerlo. Y, y el, se lo dejamos al Señor y, y el Señor nos nos ayuda en todo momento. Así es. Entonces, así es. ¿Qué, te más, ¿Qué más te podemos decir? Pues nomás hazlo, hombre. nada más algo, Nada más. Así es, simple, sencillo. Deja que tu tierra sea la tierra fértil, sí, donde está cayendo pues. la, la semilla del Señor. Amén, amén, que amén. este mensaje te pueda servir como la semilla, pero que te florezca al 100%. Amén. amén Ni siquiera amén, 60 botellitas, no, no, que, que se vaya al 100%. Al ¿no? 100%. Por, para que des mucho fruto. Entonces, Así es. vamos a orar. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a orar. Eh, voy a pedirle bueno. a mi esposa. A mí me gusta mucho escucharla. Ay, pues, tengo muchos <risa> años de, de, bueno. de estar junto mm. con ella, ella conmigo. Y cada vez y cada día la veo que crece más. Y más y más, y no estoy hablando de, de lo ancho no. ni de la altura, no, no, no, no eh, eh, en su interior, en lo espiritual. Bien, eh, yo, yo la conozco uh, desde mucho y yo he visto bien, su señor. desarrollo que ha ido eh, aquí con lo que estamos haciendo, lo que hicimos en radio y lo que hemos hecho eh, aquí en, en los videos. Antes de ella no lo hacía, pero pero ella lo hace. Y me gusta por como lo hace. Hasta me gusta su voz. Y no fue lo que me enamoré, bueno, hizo no. que me enamoré de ella, pero, <risa> bueno, ya, pero, ya, pero ya. ahora ya. me gusta más su voz. Bueno. Va, Así que... Vamos a darle la honra y la gloria al Señor. Amén. amén. Oremos. Pues, Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, Señor, dándole gracias, Señor, por su obras maravillosas, porque solo usted lo puede hacer, Padre Santo. Gracias por su bendita palabra, porque cada día usted nos enseña, Señor, eh, nos da, Padre, tema, nos da tema de, de reflexión, Padre mío, y solamente Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que, Señor, usted toque vidas, toque corazones, Padre, que estos mensajes, Señor, que que se están compartiendo, llegue sí, a señor. mucha gente, Padre, que todavía no no puede entender, no puede discernir su palabra, Señor, que lo puedan digerir, que lo puedan entender, que, Señor, mucha gente que todavía no le conoce, venga rendido a sus pies, Padre Santo, y, y decirles con sus propias palabras que es un pecador, que se arrepiente de, de, de todas las cosas malas que ha hecho, y que desde ese momento venga, venga a sus corazones y, y empiece usted a obrar eh, grandemente como usted lo puede hacer, Señor. Pero gracias, Señor, por esta palabra que nos ha dado, Señor, del de sembrador. Que nuestra tierra, Señor, sea fértil, sea fértil para que Amén. pueda producir Amén. al ciento por uno. Padre, gracias por su bendita palabra. Y, y lo que señor queremos y deseamos con todo nuestro corazón que todavía la gente que no le conoce no le conoce padre venga rendida a sus pies Amén. para que usted señor empiece a obrar y empiece a obrar y empiece a dar ese ese discernimiento ese conocimiento señor y el amor empiece señor a fluir el amor que usted solo puede dar señor solamente usted lo puede dar que empiece a fluir en los corazones de cada persona que pueda y, y esté escuchando estos mensajes. Padre, gracias por su grande amor. Gracias por la vida, por la salud que nos da. Gracias por la vida de nuestros hijos, Amén. nuestros nietos. Cada Amén. personita que nos esté viendo y escuchando también puede darle gracias al Señor por todo lo que es, por todo lo que el Señor ha dado. Padre, gracias por sus bendiciones y gracias por los tiempos que nos, nos da todavía, Señor, porque su venida está cerca y necesitamos estar bien preparados porque usted no va a recibir a nadie que tenga eh, mancha, que no pueda entrar a su reino. Alemania. Padre, gracias en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Alemania. Alemania. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, Hijo. Gloria al Señor alabado sea su nombre gracias es cierto lo que me dices este, Mar que Dios me sí. dio la ayuda idónea y, y, y, y esto me hace nombre. recordar un poquito un poquito atrás cuando puse por primera vez mis ojitos en, <risa> en ella que ella ni cuenta se dio ni cuenta se dio Ven, y es que llegamos a estar en una escuela no, estoy yéndome no, a las la de un testamento son historias de las de, la de la un testamento la sí. más, más largo video. Y, y, y ella ni cuenta se daba porque pues era que eh, yo no andaba buscando novio <risa> <risa> <risa> eh, no, no, no pero no sé, a, algo vi yo en ella que me llamó la atención. Eso sí, tenía un pelo largo, precioso. A lo mejor eso fue lo que me llamó la atención. Bueno. Este, y hasta el tiempo después fue cuando empezamos una relación. Pues no fue en ese entonces. No. Pero yo puse mis ojos en ella y dije, esa, esa, esa muchacha me, me llama la atención. Y era bueno, jovencita, jovencita. Ella tenía 16 años en ese, en ese entonces. Sí, yo, yo creo que ya es el señor. El señor ya, sab, ya, ya tenía un, un propósito. Él sí sabía lo que estaba haciendo. <risa> Por no, que nosotros sí. no, pero el señor sí. Nosotros no. Y, pues bueno, pues. A, a bueno. pesar de que eh, eh, cuando salimos de la escuela, a los días. Yo me fui a vivir a Monterrey y ella se quedó en Reynosa. Y pasaron siete años prácticamente para que estuviéramos ya juntos por, por, por siempre. Y hasta ahorita. Así es. verdad. Amén, Entonces, Dios. ha sido un noviazgo largo, que todavía estoy enamorado de ella. Sigue siendo mi novia. Gloria y, al Señor. Y eres un encanto. Gracias. Te amo. Dios te bendiga. Igualmente, igualmente te, es te más, amo. Es más, voy a dar un no. beso en, en, en vivo y a todo color. No. Te, va, <risa> te van a, te, te va a decir, Eddie, aquí estás el chaperón. <risa> aquí está su chaperón. <risa> ok. Bueno. Pues bendiciones, mis amados. Hasta aquí llegamos. Con esta escena. <risa> Dios les bendiga, un fuerte sí. abrazo y les amamos en el amor del Señor y gracias por compartir los videos, gracias Mar Dios te bendiga, te amamos, un fuerte abrazo y adelante, adelante adelante en el Señor porque el Señor viene pronto, el Señor viene pronto ya ven todo lo que está pasando todo lo que está sucediendo y, y bueno tenemos que estar preparados Así bendiciones es. para todos bendiciones. Bendiciones Sus amigos de siempre. para ti, Mar. Gracias por haber estado con nosotros. Sus amigos todo, todo de el siempre. Eh, que la bendición del Altísimo sea sobre tu vida y sobre tu familia. Amén. Sobre, sobre Así los, sea. los suyos. Y eh, pues eh, de esa manera terminamos cuando ya son 48 minutos. Nada más, es todo. Bendiciones. <risa> Dios les bendiga. Bendiciones para todos.